Hola, en este video vamos a ver cómo modificar, borrar o agregar comentarios a las evaluaciones de competencias en Illumen. Esto... Esto normalmente se hace directamente en Illumen, independientemente de que nuestra unidad de formación siga activa o que ya se haya cerrado porque enviamos calificaciones. Esto porque dentro del proxy o la ventana que tenemos de visualización de Canvas, no tiene acceso a todos los elementos que nosotros necesitamos para hacer estas modificaciones. Por lo tanto, hay que entrar primero a mis competencias, tech21.tech.mx, y una vez que estamos ahí, hay que ubicarnos en el departamento adecuado que corresponde a la unidad de formación y ubicar nuestra unidad de formación. Después hay que ubicar apropiadamente la evidencia con la que queremos hacer las correcciones y seleccionar su scorecard correspondiente. En mi caso, lo haré con este. Una vez que estamos dentro del scorecard, vamos a ver que tenemos acceso a todas las evaluaciones de nuestros alumnos, por lo cual, lo primero que tenemos que hacer es identificar en el roster o en la lista de alumnos, cuál es ese alumno al que le queremos hacer la corrección. En mi caso, voy a entrar a este. En este caso, la situación que yo tengo es que a Luis le puse comentarios de otro de sus compañeros, porque tenía dos portafolios abiertos y no me di cuenta que cuando estaba evaluando en Illumen, bueno, no la evaluación, sino los comentarios, le puse a, a Luis los comentarios que le correspondían a otro de sus compañeros. Entonces, lo que yo necesito hacer es borrar estos dos comentarios y a lo mejor si fuera necesario, pues a lo mejor hubiera agregado otro comentario. Puedo agregar directo comentarios de aquí, pero tenemos una sección donde podemos hacer las tres cosas, es decir, modificar, borrar y agregar de manera simultánea. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es una vez que estamos dentro de nuestro alumno, vamos a ir a su portafolio. Dentro de su portafolio vamos a ubicar la sección de Portfolio Assessment Rubric y vamos a dar clic. Y aquí vamos a ver que las nubecitas grises son secciones donde no se pusieron comentarios y la nubecita en azul oscuro es aquella donde sí se puso comentario. Entonces vamos a dar clic y cuando damos clic nos va a habilitar todos los comentarios, pero ahora tenemos... Estos pequeños lapicitos y tachitas que me permiten ya sea modificar. Entonces ya pude modificar o directo eliminar. Cuando damos clic en eliminar nos lanza una advertencia de que si queremos borrar nuestro comentario, entonces otra vez le ponemos que sí, esta es una forma de protegernos de errores. Y finalmente, si lo que nosotros quisiéramos hacer es borrar todos, ¿verdad? Y decir que lo que me interesa es solamente que se quede esto. Entonces, yo puedo poner este comentario general y ponerle Submit Comment. Y entonces ya aparece el comentario que quiero final para mi alumno y borrar todo lo que sobra. Así ya vemos cómo podemos borrar, modificar y agregar comentarios. Una vez que terminamos, simplemente damos clic en esta tachita superior. También podemos tener comentarios generales. Entonces, si no se los pusimos anteriormente, aquí lo podemos poner y le podemos poner Submit Comment. Y este comentario va a quedar dentro de comentarios generales. A veces sucede que los comentarios generales se publican de forma inadecuada porque se nos olvida dar clic en ese botoncito que dice post comment. Me voy a regresar a la pantalla principal, que es esta que está aquí, ¿verdad? Y le ponemos agregar comentario, pero se lo ponemos al alumno que no era. Entonces, si nosotros lo que queremos es hacer la corrección de sus comentarios, de nueva cuenta, regresamos al portafolio del alumno los comentarios generales siempre se marcan en azul. Y una vez que damos clic, no vamos a entrar en las nubes porque fueron generales. Vamos a observar los que están en esta parte de aquí. Y aquí ya puedo ver que puedo borrar mi comentario. De nueva cuenta amenaza la advertencia. Y puedo también modificar. O puedo agregar otro. Y con esto hemos cubierto todos los pasos necesarios para hacer modificaciones, agregar comentarios o borrar cualquier corrección que tengamos que hacer de evaluaciones en iLumen. Espero que este video sea de gran utilidad.